Ya, ya, ya, ya, ya. DOS, UNO, ZONE. del evento, yo te hablo sí. del momento. Lo no mejor es sí. que te clavo rima, lo hago todo el tiempo. Solo le pongo sentimiento. Sabes lo que rimo, tranquilo, te clavo las palabras y te cambio los eventos. Conmigo, cuando rapea se caga de risa todo el tiempo. También te reí lloras y te tiras al piso Porque te transmito 100 sentimientos oh. distintos. ¿Cómo yo te voy a clavar esta rima Y te voy a poner la vibra positiva Que vos no podés tener en la mente Porque cuando te este rapea La conciencia nunca se la activa so. oh. Tener la mente podida No me ganas a Santos. dos FMC seguida ¿Para qué vas a traer a mi hermano? Con uno más te vas a complicar la vida lo oh. no, no mejor. Sabe lo que lo vengo a buscar Quiere traer a mi hermano bueno que venga mi hermano Que si quiere le damos cogida familiar Trae a toda tu familia Que ni toda tu familia que frente lo no va a ganar Porque perro que ladra no muerde y este perro no muerde de tanto ladra no. llama, hablar y callar, hacerse es grande y volver a bajar sí. Decir que tener todo y no tener nada sí. Hacerte cuenta que no sabe rapear Yo no te hablé de tu diente putita, deja de llorar Que no. ahora tenés uno nuevo y si quiero te lo bajo como te lo bajo Una vez lo bajo, una vez más, no me jodas Como no me jodas, no te clavo una, clavo todas Como no me jodas, que te gano re tranquilo haciendo hasta pose yoga Como no me jodas, vos sos un toda